Cuando yo configuro un hipervínculo en una página, ya sea en un texto o en un botón, a través de un botón, eh, puedo configurar que cuando yo haga clic, pase directamente a otra página y la reemplace, o yo podría configurar también que me abra el vínculo en una pestaña nueva, no como ha ocurrido en este caso. Entonces, para hacerlo, tengo que editar la página en donde está el hipervínculo o el botón, seleccionarlo, y en este caso, con el editor clásico, simplemente debo hacer clic acá donde dice Abrir en una pestaña nueva. Esto va a ocasionar que eh, el vínculo se abra en otra pestaña y no reemplace la pestaña anterior. Entonces, si ahora le doy a Actualizar, y generó una nueva vista previa, previsualizar en nueva pestaña, cuando le hago clic acá, me ha generado una nueva página y tengo también mi página original. Esto que yo acabo de hacer se puede hacer tanto desde el editor clásico como desde cualquier otro de los editores como por ejemplo Elementor. Y eh, en, en todos los casos guardando se activa este modo de operar del botón o del hipervínculo, es decir, no solo con botones sino también se puede hacer con hipervínculo.